¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la preparación de cara al segundo ejercicio? Nada, espero que estéis lo menos nerviosos posibles y que estéis aprovechando el tiempo al máximo. Yo quiero recordaros, tal como he ido difundiendo por, por el grupo de Telegram fundamentalmente y por Esfera Oposiciones a través de Instagram y de Facebook, que vamos a hacer un, un simulacro de examen de supuestos. Tendréis 10 supuestos de todo el contenido de la oposición. Entonces lo que quiero es sacar una nota de corte entre todos los que lo hagáis. Eh, para mí es importante que cuantos más mejor, porque así será más realista la nota, ¿vale? Entonces si difundís el grupo de, de WhatsApp, eh, perdón, el grupo de Telegram, que lo podréis ver ahora aquí en pantalla, el enlace, por las redes sociales pues lo agradecería, también lo tenéis en la descripción del vídeo más abajo. Entonces, eh, a raíz de ahí, pues eh, podréis matricularos en, el, en la aplicación de test. En lugar de hacerlo por aula virtual, lo vamos a hacer por la aplicación de test y supuestos. Desde ahí tendréis el examen implementado en la plataforma y también lo tendréis en formato PDF que lo podréis descargar. ¿vale? Lo único que tendréis que hacer es un registro a través de este enlace que veis aquí arriba. y Una vez estéis registrados, pues veréis algo como esto. ¿vale? Dentro de archivos es donde encontraréis pues todo lo descargable, en este caso el examen, que se os habilitará a partir del sábado a las 9 de la mañana y cuando vayáis a cuerpo de ayudantes, pues aquí a la hora de realizar supuestos cuerpo de ayudantes, pues nos saldrá un supuesto propuesto, vale que será el que, el que todos vosotros podréis hacer, el que tenga cualquier duda que me mande un correo a info y yo le contestaré. ¿vale? En ese sentido, es importante que hagáis el registro, pero hay gente que ya hizo el simulacro tipo test. Esa gente ya está registrada, tiene sus claves. Las claves de usuario va a ser el nombre de usuario, la dirección de correo y la contraseña que metáis con el registro. Una vez os registréis, yo os tengo que activar. Si alguien está a expensas de que yo le active, que no se preocupe, que antes del sábado a las 9 de la mañana tendrá sus claves de usuario activadas y el, y el simulacro de examen. ¿vale? En ese sentido no va a haber problema ninguno. Y de todas formas me podéis mandar un WhatsApp o un correo lo que queráis. También quería comentaros que bueno dentro de los productos que tenemos de cara a la preparación del segundo ejercicio seguimos eh, con eh, los tres productos que teníamos hasta la, a la venta y mañana vamos a tener un simulacro que lo haremos en este caso a través de aula virtual. Esto es el aula virtual que tenemos en Esfera Posiciones, como lo vería un alumno. Dentro de las clases en directo, mañana tendréis clase conmigo, todo aquel que se quiera suscribir a uno de nuestros tres productos, y esa clase en directo corregiremos tres simulacros de exámenes que he puesto, tanto en, el, en la plataforma integrados, estos que veis aquí, como en formato PDF, ¿vale? Esto mañana lo corregiremos en la clase, las, ahí sí que las plazas son limitadas porque tampoco quiero que la clase... La clase se desmelene y que haya un número muy elevado de alumnos. Entonces, todo lo que quiera contratar el producto lo encontraréis desde esfera oposiciones. Una vez aquí voy a oposiciones, instituciones penitenciarias y escogería la preparación del examen del C1. También en venta de material hay gente que está contratando los talleres formativos que impartí. En compra de inferidos, pues aquí tenéis los talleres de nóminas, de TBCs y demás y podríais comprar todos los talleres y os daría acceso a todo el contenido. Simplemente eso, nada, recordaros que todo aquel, bueno, en este producto que tenemos dentro de la aula virtual, la clase en directo es a través de Zoom, la daríamos en este caso por aquí, ahí sería la conexión, tiene acceso el que contrate nuestros productos a todas las clases en diferido, que lo vería de esta forma, ¿vale? Se ven todos los contenidos impartidos a lo largo del año, en, bueno, en este caso a los que eh, compren este producto en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, todo lo que hemos impartido como clase indiferido que son varias clases de cuatro horas. ¿vale? Aparte de eso se le da acceso a la aplicación de test y supuestos para que se genere sus propios exámenes. Bueno nada, os emplazo que os registréis, que hagáis el simulacro de examen y os mando todo el ánimo del mundo para que estudiéis lo máximo que podáis. Venga, un saludo. Chao, chao.